En mayo de 1814, Fernando VII es nombrado nuevamente rey. En julio de 1814, la Diputación de Pamplona encarga la realización de un retrato que, que precisaban, por cuestiones protocolarias, el retrato del nuevo rey a, abro comillas, un pintor navarro acreditado de este reino, cierro comillas. Como quiera que no se encuentra ese pintor acreditado, local o regional, y como recomendación se solicita que lo haga o Goya o Esteve. Pamplona, Navarra, tiene suerte y al final lo lleva a cabo un Goya, eh, como digo, eh, en, muy poco, en muy poco tiempo. El retrato es uno de los siete que Goya, entiendo, lleva a cabo del nuevo monarca. Tres antes de 1814, los dos correspondientes a la... Retrato colectivo de la familia de Carlos IV en 1800, el ecuestre de 1808 que de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que es muy importante ya que en ese momento lo que hace Goya es tomar un apunte del natural en dos brevísimas eh, sesiones. Apunte que yo entiendo es el que utiliza para realizar el de, el de Pamplona, ya que el retrato eh, en el retrato el rey aparece muy joven. Es un aleo sobre lienzo de 104 por 83,5 centímetros de, de dimensiones. Esa juventud mmm, es la que en la, eh, está precisamente en, en, presente en el retrato, retrato de medio cuerpo, mmm, a través del cual el rey mira hacia la derecha, porta el manto real en rojo y en armiño. Eh, agarra eh, con su mano derecha una bengala o un cetro de, de poder la izquierda la apoya en el pomo o empuñadura del sable que le ha de colgar de, de la cintura tiene eh, sus habituales condecoraciones y muy importante que peina a la moda sin peluca y a blanca que ha desaparecido con el flequillo suelto sobre la frente, largas patillas, fondo neutro y un cuello alto blanco con corbatín anudado también, también blanco. Inscripción inferior eh, donde consta eh, Fernando III de Navarra y VII de, de Castilla. Y luego es muy interesante eh, observar la aplicación técnica de la, del pigmento como Goya de una forma magistral. Eh, lleva a cabo mmm, con unas pinceladas sueltas, gestuales, mmm, intuitivas, precisas, eh, sin dudar, lleva a cabo un retrato verdaderamente magnífico. En ese año de 1814 llevará a, a cabo otros dos más, uno en octubre, el, el magnífico de cuerpo entero, el retrato con manto real del Museo del Prado y el del Museo de Santander que ya lo lleva a cabo en en octubre, en noviembre. perdón. Finalmente eh, pintará en 1815 el de Zaragoza.